Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy les vamos a grabar un vlog tranquilito aquí en la casa Vamos a ir al supermercado y vamos a comprar anguila Porque el día de hoy es una tradición japonesa comer anguila, no sé exactamente por qué, ahorita le voy a decir a Hayato que nos explique y también les quiero dar un pequeño update de lo que ha estado pasando últimamente si ya vieron el video más reciente de mi canal pues saben que nos estamos mudando a México, estamos los dos muy emocionados y ahorita estamos haciendo todo lo de la mudanza tenemos cajas y cajas y maletas y un desorden por todas partes como pueden ver, poco a poquito nos vamos organizando ya estamos enviando algunas cajas a México, estuvimos viendo también lo de la venta de los muebles le pedimos a una empresa de reciclaje aquí en Japón que se encarga de comprar muebles usados y revenderlos que viniera a ver los muebles de la casa vean chicos tenemos un pequeño desastre pero ya cada vez va más organizado y ya tenemos aquí todo limpiecito y listo para enseñárselos a los de la compañía de reciclaje y vean me voy a tener que deshacer de estos trastes tan bonitos para ver si los podemos vender mis vasitos de nana Adiós, bebés. Bye. Bye. ahora vamos camino a un restaurante a darnos un pequeño break y almorzar porque es la hora del almuerzo pero como en la casa tenemos un tiradero pues vamos a ir a comer un platillo que se llama gyudon. este es el restaurante al que venimos, se llama Yoshinoya y es una cadena aquí en Japón no nami nami Sí. Sí. Vean este delicioso platillo. Se llama gyudon. Debajo tiene arroz blanco y esta es carne de cerdo. Y lo voy a acompañar de kimchi y también de sopa miso. Y tal aquí más. Chicos, hoy hemos venido a la oficina postal a enviar algunas cajas a México. Aquí está Hayato. Lo bueno es que no hay mucha gente, lo malo es que hace mucho calor y Hayato venía cargando cajas. Se lo aventó como unas tres cuadras, <ríe> cargando cajitas en el solazo. Best husband ever. Mi guapo Hayatito. <tose> hay, hacemos. Misión cumplida chicos, ya dejamos allá en la paquetería las cajas, esperemos que todo llegue bien y nada llegue roto y ahorita vamos a agarrar todas las, las bolsitas que tenemos de ropa que vamos a donar y la vamos a llevar a H&M que es el lugar aquí en Japón donde podemos llevar ropa a regalar para que ellos se lo den a personas que la necesitan, así que sigamos con la taracha y perdón que ya me veo toda brillosa. Pero es que hace mucho calor. Vean, este es el bultito de ropa para donaciones. Estas son las mías y las de Hayato. Entonces, eso es lo que nos vamos a llevar a HM. Ok, ya llegamos a donde se recicla. Tenemos aquí nuestra ropa. Eso es lo que ha estado pasando estos días. Y también eh, hoy en la noche vamos a ir a un festival de verano muy bonito que se realiza cada año en un lugar que se llama Chimogamo Train, que es mi templo favorito en Kioto. Ya se los hemos enseñado varias veces aquí en el canal y vamos a ir ahí hoy en la noche a un festival muy bonito. 그, 그 여름 엄청 더운 날씨를 이기기 위해 은하기를 먹는 날이에요. 그래서 마트에 가면 은하기 진짜 많이 팔고 뭔가 바베큐 같은 거 하고 그런 식으로 그냥 봐라. 그래서 우리도 오늘은 꼭 먹어야지. 일본에 있으니까 마지막이니까. 마지막 여름. 근데 모든 것들 이제 마지막이라는 말이 있는 거잖아. 뭘 해도 마트에 가는 것도 혹시나 오늘 마지막일 수도 있고 음. 시, 어디 가는 것도. 잠깐만요. 마트 봉투 안 가져왔어? 근데 은하기만 사니까 괜찮아. 어, 오케이 오케이. 그래서 약간 마음이 조금 에мо셔널. 그렇잖아? 네. <웃음> 마음 믹스 많아. 시. 행복하고 무섭고 그리고 슬퍼. 난 무서운 마음 많이 없어. 뭔지 모르겠어. 아 그래? 네. <웃음> Vean, así tienen a la venta y así la están asando. Wow. Y huele delicioso, chicos. Oh, oh, coronita. Y Coronita. de <laughs> de ¡Wow chicos! Aquí hay un montón Para elegir el tamaño que usted quiera ¿Y ahora lo ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y sí. ¡Sí! Chicos, Ya compramos nuestra anguila para cenar Y ahora vamos rumbo al festival en el templo que les digo Se llama Chimogamo Es muy bonito, se ve todavía más bonito de noche Pero de noche va a haber mucha más gente Así que vamos ahorita, está dentro de nuestra misma colonia Nos gusta mucho ese templo o bueno a mí y vamos a ver qué tanto hay en el festival Normalmente tienen comida callejera Pero este año supongo que Por la situación no va a haber Pero si no, el festival en sí es muy Original Chicos, ya llegamos al templo y eso que se escucha Son las cigarras En el verano japonés Ay, asusté una paloma En el verano japonés Se escuchan muy fuerte Escuchen Escuchen las cigarras son el símbolo de la llegada del verano japonés. 여기나 여기나 원래는 길고 음식들 엄청 쫙 많이 있었는데 이번에는 없네요. 뭔가 하나라도 있었으면 좋은데. 술도 살수 있어 술. 아이 맞다. 술도 살수 있구요 에자마 미타라시 마쯔리. 아니야, 혼자서 다할수 있을까? 하나, 하나, 하나. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. Que Gracias. Yay, deseo. <laughs> <Right. baink> nos dan una velita y con esta velita vamos a pedir un deseo, pero tenemos que pasar por acá donde hay agua, chicos. Agua, por eso nos quitamos los zapatos y el agua está helada, pero vale la pena. 내가 만반의 준비로 진짜 다 해인 것 같다 오늘. 양말 모자지 입고 있어. 와, 가지. 가지 무섭다 무섭다. 파이팅. ¡Oh, tío! <repente>, ¡A fucima! ¡A ¡A eso les decía que estaba padre, el festival está chido porque te enfriar las patas. Pero, mm. <laughs> 우리가 1년 no Ah, de. 아 네. de. de. Yeah. <risa> ya nos acostumbramos a la abuela ah, Yo ya me acostumbré a la huel·ada. Estamos sufriendo, sufrimos un poco, pero no nos vamos a enfermar de nada. Sí. ya salimos del agüita. Sí. La libramos. Sí. Luego está este espacio para secarse los pies, pero ¿quién creen que no trajo toalla? Nosotros. Se nos olvidó por chicos y ahora vamos a ver los amuletos de la suerte se llaman omamori en japonés le quiero comprar yo uno a la suegra y hayato también le quiero comprar uno a la suegra no me está haciendo nada nada nada suegras, suegra antes Hemos escogido uno rosita para mi suegra japonesa sí, sí. y uno blanco para mi mamá, la suegra mexicana de Hayatica. Listos los regalitos para la suegra. ¿Qué es importante. Ah, sí, significan salud, ambos. Saludos. Saludos desde Japón chicos y ya regresamos a la casa estuvo muy bonito el festival y ahorita ya Hayato está preparando la cena que ya nada más es poner la anguila sobre arroz que ya lo teníamos hecho lo dejamos haciéndose en lo que nos íbamos al festival somos listillos y prácticos y ya vamos a comer que tenemos mucha hambre chicos, miren Ahorita así se ve chicos es un platillo muy delicioso yo la primera vez que lo vi fue como ¿Anguila? ¿Quién come anguila? La verdad es que en México, al menos, yo no he visto nadie que come anguila. ¿Como anguila? Pero sabe muy rico. Ah, O sea, un mambo Un Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. 이겨내야 돼. 단피고 너무 더우니까. 진짜 너무 더워. 여기도 덥지만. 응. 근데 단피고 더 더워요 이보다. 음. 근데 답답한 나라에서 사는 건 너무 쪼그나. 응. 그거도 금이었어. 그리고 오빠나 있어. 진짜 그거도 금이 있어. 응. 그냥 한국에서 사는 거, 일본 쪽에서 사는 것도 조금이었는데, 다음에 진짜 파, 바다 군주에서 사는 거. 내 인생 잘하고 있는 거 같아. 어메니티. <웃음> 이곳에 가면 하야 또 하고 예거 하고 싶은 거, 음, 그게 바다 많이 가고 싶고, 프리미란 산책 많이 하고 싶고, 추로스 <웃음> 많이 먹고 싶고, <싶어>. 여행도 <웃음> 많이 하고 싶고, 남미 많이 하고 싶어. <웃음> 많이 하고 싶어요, <웃음> 일본에 있으면 남미 가기엔 조금 시간도 많이 걸리고. <웃음> 비현도 많이 들어서 뭔가 과자는 마음 접자 안 생기는데 사실 음흠. 남미는 어떻게 갈수 있을까? 먼저 아무래도 미국이나 멕시코 가야지 음흠. 비행기도 없고 그런 건데 내가 있어야 할수 있는 일들을 많이 하고 있고 미국 여행도 하고 있고 캐나다도 가고 싶고 그래서 진짜 남미가 가 가고 싶어 벨루 마초피츄. 음, 음, 그 친구 보고 싶어, 제. 음, 제이, 지금 스탑비endo. 인사도. 제이, 보고 싶고. 음, 그리고 하야토치쿤. 하나 생각해 봤어. 이따가 그리고 이 아파트 음흠. 아마 이거 마지막 블로그인 것 같아. 그리고, 그리고 또 마지막인 거야. 진짜 오늘 마지막. Y Pablo Mata, nos llena de vida. De Borinche, es Pablo Palazo. Chicos, hoy es 28, nos acabamos de dar cuenta, es nuestro aniversario y como somos bien chidos y celebramos bien padre, es el último aniversario en Japón. Urimachi Maquinio mismo de Sokonde, Urimate Yogottu, Magoza. Putin y Lan. Un popor, un style. ¡Omedeta! ¡Omedeta! ¡Oh, Omedeta, Omedeta, Omedeta, amigo Popo, que ya Chicos, esperemos que les haya gustado el video. Por favor, no olviden regalarnos un me gusta y suscribirse. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.